y algún bateo, casi Algunas veces Interesantes 3, 4, 3, 4 oh, probando, probando Estoy convicto He sido detenido porque me dejaron a solas con un ritmo Y que esperaban que no lo arrambara contra la pared de un portal Y le diera por detrás hasta no poder más La carne es débil Y mi flow es fértil ¿Qué culpa tengo yo si va por ahí con provocando todo Dios? ¿Verdad, señoría? Que los visten como putas Yo no tengo la culpa De hecho, ¿de qué se me acusa? Daré mi testimonio Una foto con una sonrisa Y para casa seguiré jugando mis rimas Lo que vengo haciendo desde que era un adolescente Inverte con granos de la frente impaciente Por mostrar a la gente mis dotes como showman Mi flow más potente, inconsciente de mis carencias Jurando que ese rap era la mejor mierda que ibas a escuchar Hasta que me motivaba y volvía a grabar Y la historia se repetía hasta la infinidad Pregúntaselo mi hermano o cualquier amistad Encerrado en mi cuarto traduciendo letras de Eminem 8 millas era la peli viendo la batalla final Más de 100 veces Fuck free world three Papa Dogner un verdadero G Copiando el estilo agresivo de blanquito Mi mamá preocupada porque me no sabía que creaba un estilo Forjaba el filo de la espada Con la caura recorto mi alma Y la pego en cualquier ritmo Y sigo siendo un desconocido Mi mayor fan y detractor Sigue siendo mi vecino Coge el móvil y llama a la poli No podrán evitar a sentir sus cabezas Al ritmo de mí Pulsación mi tempo Diles que traigan whisky escocés Y un cd de bases de y West La fiesta está montada Y vosotros el sis puristas Toca pelotas Lo siento pero no tenéis entrada Dime qué coño rapuro Cuando un tío vestido con talla M Os dejan apuros Y lo hace más duro que Cualquier gorra plana. Tuviste como quieras, pero no me trates de dictar las modas raperas. De hace décadas respetas y eso es lo que pregonas. Y acepta que te supera este chaval de Barcelona. Uh. Acepta que el ritmo ya elegido. Acepta que aquí no hay cabida para tríos. Acepta que elijo el hijo que espera el ritmo es mío. Adopta un perro y ve ponerte borracho perdido. Has perdido. que esto pero Chavi mata,